Una serie de información. Bueno, decíamos que cuando, cuando nos fuimos al reportaje decíamos que íbamos a conversar con Anderson hola, Reynoso, hola. presidente del Consejo de Regidores. Buenos días, Anderson, de nuevo. Buenos días para todos. Sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan las cosas por acá? Cuéntanos con relación al trabajo del Consejo de Regidores con, con, con, con relación al Distrito Municipal de Aguasanta. De Lo primero Turismo. darle las gracias a ustedes no? por estar aquí. Y a ustedes por recibirnos. Y Dios, si ustedes no nos reciben no pudiéramos estar. Adiós por pues, darnos la oportunidad de un día más de vida. Así es. Nos sentimos privilegiados. No sé de quién fue la idea de traerlo a ustedes aquí. Pero creo que por más de 40 años que tenemos como proyecto. Hola. Hoy nos vamos y nosotros contentos y satisfechos con esta visita. Bueno, ¿Por qué? Porque así ustedes llegan. Alegramos. Ustedes llegan aquí. Y ven la problemática, que no es que le estamos contando por escrito, sino ustedes la ven y la parpan. Somos uno de los Ustedes la observan. Sí. Y como el país entero va a ver esta entrevista, va a, a llegar a donde tiene que llegar. Así es. ¿Qué es la idea? Una, una cosa, una pregunta. Ya como, como vocal de la Junta Distrital de la Reforma. Ustedes... ¿Qué cosas han tenido que tomar como decisión? Qué, ¿Qué aspectos han tratado para reglar o darle normativa al distrito? Bueno, cuando llegamos aquí, hace mañana nos cumplió un año. Sí. Nosotros tenemos un, un lazo de 21 años siendo distrito municipal. Sí, sí, 21. Fue 21 años, en el 2000 que se... En nuestra campaña, el síndico se nos acercó a nosotros cuando, cuando hablábamos. Él siempre decía que él quería hacer un palacio municipal, pero no tenemos una casa. Y nos buscamos a eso. No teníamos los recursos, hicimos lo necesario. Y creo que dentro de 45 días vamos a tener un palacio municipal digno de la comunidad. O Esa fue ah, una de las bien. cosas que hemos arreglado. No teníamos parque, también estamos elaborando el parque. Pero algo muy importante que hemos hecho es, encabezado por el síndico, Alves como regidor y la compañera Winifred y el tesorero Juan Carlos, es que le hemos devuelto la identidad a la reforma. La gente se siente más seguro con nosotros. La gente se acerca más a nosotros. Porque como, como somos nacidos y criados aquí, somos de la intríncula y este pueblo... El que, el que no se le acerca al síndico se me acerca a mí, o se le acerca a Álvaro, o se le acerca a Winifred, o se le acerca a Juan Carlos. Después de todo, acoplamos esa idea y traemos soluciones a la comunidad. Por ejemplo, la comunidad de Paraguay no tenía aceras y contenedores, y nos abocamos a hacer la aceras y los contenedores. Ahí hay una paradoja interesante, cómo Paraguay y Cristal pertenecen a la reforma. Eso te iba a preguntar porque y, la Paraguay está lejos. A raíz de del año 98-99, cuando se empezó la lucha para gestar estos dos distritos municipales que nacieron juntos como gemelos, Guaraguay y la reforma, uh -huh. eh, en la distribución de la área geográfica, ya de último, el senador Fulvio Lora, en su última gestión, sí. Fulvio André, Lora, nos eh. encierra a Ramón Cabrera en mi persona ya en el hemiciclo, en Santo Domingo, y nos dice, Tocaño, desgraciado, pónganse de acuerdo. Y nos entregó un mapa. Y Virgilio Carvajal Rosa, que era el diputado de más de 20 años de asuntos municipales, nos buscó la ley y dijo que sí, que se podían hacer los dos al mismo tiempo con el mismo decreto. Sí. Entonces, ahí queda, en esa distribución geográfica, Paraguay y la reforma en el territorio, eh, perdón, Paraguay y Cristal en el territorio de la reforma como distrito municipal. Es bueno, la extensión de tierra que corresponde para el distrito. Al final. Al final yo pero lo mismo, esto pertenece una, a, a, a, Villarriba. a Villarriba. Una última palabra, un mensaje para todos los que nos están viendo y la gente de acá, la gente de ustedes. El mensaje que yo le quiero darle, estamos en pandemia. Todavía. Pero... Somos un pueblo o un país trabajador y muy creyente en Dios. Sí. Entonces tenemos que ir afianzando esa fe que tenemos y que también las comunidades tengan fe y nosotros que vamos a seguir trabajando, porque lo que somos es servidores públicos. Y dándole las gracias nuevamente a ustedes por traer este programa aquí. Y a ustedes la, por Al amigo Fulvio Nos conocemos de. Él. Nos quedamos él, juntos. El, Cuando yo me trabajaba me dijo, en la oficina. Él iba a molestar, eh, eh, pajarito. Carajito, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Pero siempre con una no, conducta un ejemplar. Pesos, ¿no? No, no, siempre no. con una conducta no, ejemplar. Gracias, gracias, siempre. Gracias. Bien, bueno, pues muchas gracias a Anderson Reynoso, presidente del Consejo de Regidores de acá, del Distrito Municipal de Aguasanta del Yuna. Nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay más contenido Mira. del programa de mañana. Pero aquí no se, no, aquí no se puede respirar y qué lo que pasa. ¿Eh? Hay como un humo. No, no, ¿De qué no, se no, trata no, eso? Te, por... te, tenemos que hablar de eso ahorita. Ahorita, ahorita hablamos. De eso. Sí, cómo no. Muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.